Mi nombre es Daniel Rodríguez y dirijo el Laboratorio de Trampas de Iones y Láseres de la Universidad de, de Granada. Este laboratorio es el Laboratorio de Trampas de Iones eh, de la Universidad de Granada y empezó, digamos, a construirse. Empezamos a, construir, a construirlo en marzo del 2012, En principio por un proyecto del Consejo Europeo de Investigación. Pues hemos conseguido varios proyectos del Plan Nacional ...del Plan de Infraestructura, del Ministerio de Economía y Competitividad... ...y también digamos de la Junta de Andalucía... ...y siempre pues hemos tenido también el apoyo de la Universidad de, de Granada. Es un laboratorio que ya digo es el único de España... De esta, naturaleza, ...de esta naturaleza en la actualidad... ...y bueno, hacemos experimentos de precisión... ...pero también tiene otra singularidad De mi punto de vista... ...y es que en los últimos cinco años... En este laboratorio o este laboratorio se ha construido por estudiantes egresados de la Universidad de, de Granada. Estudiantes que han hecho sus trabajos de máster o sus trabajos de tesis o sus trabajos de grado. Y ya es en, a finales del año pasado, de 2016, en septiembre, cuando empiezan a incorporarse pues, los primeros doctores. Ahora ya podemos conseguir también contratos competitivos eh, para formación o para digamos personas que quieren consolidar su, su actividad. ...y de alguna manera eh, para mí eso pues empieza a ser bastante gratificante. Trabajamos eso con trampas de iones... ...que son dispositivos donde podemos confinar un solo ión ...y un solo ion es una cosa muy pequeña... ...que no podemos tocar ni que podemos ver... ...salvo que hagamos a su estructura interna... ...experimentos que nos permitan ver pues, pues luz a través de él... .y con esa luz nosotros podemos identificar, nosotros podemos preparar el ión y podemos hacer experimentos.. Pues .hemos construido todo esto para poder conectar dos iones en vacío. .dos iones que se almacenan en trampas distintas. ...y que de alguna manera queremos que lo que le hacemos a uno... ...lo podamos ver a través del otro... ...y esto pues tiene aplicaciones importantes... ...no solo en el marco de nuestro objetivo inicial... ...sino también en lo que es digamos la computación cuántica... ...la posibilidad de tener sistemas híbridos... ...de no solo de iones... ...que es una plataforma para los ordenadores cuánticos... ...sino también otro tipo de, de sistemas". ...tenemos la ilusión de que vamos avanzando poco a poco... ...de que pequeñas cosas que son técnicas... ...que a veces se hacen demasiado, casi imposibles... ¿no? ...pues las vamos poco a poco superando... Eh, ...la infraestructura básicamente está casi totalmente completada... ...y ya pequeñas cosas que hacen falta... ...pues ya se van consiguiendo pues de, de proyectos más modestos... ...que la inversión inicial... ...pues que ha sido aproximadamente de unos 3 millones de euros... ...lo que llevamos hasta, hasta la fecha". Yo creo que en el marco en el que estamos, tanto de la Universidad de Granada, como de la Facultad de Ciencias, como del departamento al que nosotros pertenecemos, que es el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear, siempre hemos tenido pues, ese apoyo, eh, en algunos casos que se ha manifestado económicamente, otras veces digamos, es apoyo pues, de, de, de, de coraje, de empuje, de muchos compañeros pues, que siempre eh, agradeceremos. Y bueno, deseando que en un futuro no muy lejano podamos decir o podamos publicar algo que tenga que ver o que demuestre que nosotros hemos conectado dos iones en trampas, en trampas distintas.